Y bueno, su canal de YouTube es Mini Lobo. Esto tiene su, su intriga. Él es Eduardo Pérez, hombre lobo en Twitter. Tiene 1.600 vídeos en 35 países. Empezó como una cosa... Simplemente quería comunicar. Y empezó haciendo viajes y explicando en esos viajes qué es lo que veía y qué es lo que hacía. Aquí está, hombre lobo. Tiene pinta, ¿no? Adelante, Eduardo. <risa> Voy a concluir. Además, enseñará la utilización avanzada de YouTube, SEO para vídeos, uso de anotaciones, programación, vídeo y similares. Todo uh -huh. tuyo. Hola. Pues, eh, hola otra vez. Yo soy Eduardo. Eh, mi blog es lobo eh, Empiezo con este título porque es un poco explicar lo que me ha pasado a mí. Voy a contar mi vida y, y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿no? A ver si funciona todo esto bien. Bien, esto es. Eh, María ha comentado que es muy importante tener una página web, un centro donde poner todo de salida. ¿no? En mi caso es hombrelobo.com, es, eh, es la página web que, que sirve de centro de todo lo que hago. YouTube es una de las herramientas que utilizo para comunicar, pero no es la única en, en absoluto. Eh, utilizo todas las redes sociales que puedo, algunas me van mejor, otras me van peor. Eh, pero bueno, vamos a, a contar un poquito por qué hice esto, por qué empecé y, y, y qué es lo que, lo que hago y cómo gano dinero, que supongo que a muchos les interesa. ¿no? Eh, yo empecé a ser hombre lobo, registré el dominio en el 96, bueno, me gusta mucho internet, eh, eh, estaba viviendo en el extranjero y bueno, pues registré el dominio sin saber muy bien para qué. Eh, puse alguna cosita, lo dejé en barbecho y en el 2006 eh, es cuando empecé a grabar vídeos. Viajaba mucho, he trabajado 24 años en la industria petroquímica, eh, una actividad poco glamurosa, eh, viajando muchísimo, he vivido en cinco países, eh, conozco mon montones de lugares, pero eh, bueno, pues siempre estaba buscando cosas, ya digo, la industria es, eh, es dura, eh, no es demasiado glamurosa... Y, y como mucha gente, pues buscaba algo más, ¿no? Entonces, eh, en el 2006, eh, YouTube llevaba un año, eh, a mí me, me encantaba la posibilidad del vídeo, me parecía fascinante, me gustaban mucho los viajes, tenía idea de hacer un blog, y digo yo, bueno, ¿qué tengo yo de especial a la hora de hacer un, un blog? Y de especial siempre es algo que te apasione y algo que estés dispuesto a trabajar mucho por ello gratis, sobre todo al principio gratis. Y dije, bueno, yo lo único que tengo de especial es que viajo mucho, estoy todo el día viajando, dando vueltas por el mundo, y, y bueno, y tengo este dominio que lo tengo ahí, pues vamos a utilizarlo. ¿no? Entonces grabé, eh, me fui, iba a Auckland, a Nueva Zelanda, eh, no tenía cámara de vídeo, me compré una, y digo, bueno, bueno vamos a grabar un vídeo a ver qué sale. ¿no? Y eh, grabé el videoblog número uno, eh, 48 minutos, con música máquina, unas transiciones horrorosas hechas eh, en Windows, eh, y el vídeo tuvo, creo que 10 visitas. Eh, toda mi familia me dijo que, que era un tarado, que cómo se me ocurría poner mi cara a mi edad y con mis responsabilidades, porque yo era un ejecutivo de pro, y mis amigos me dijeron todos exactamente lo mismo. Eh, solo mi mujer me dijo, bueno, oye, pff, tienes cuarenta y pico años, ¿qué más te da? O sea, ya has vendido aquí todo lo que tenías que vender, haz lo que te apetezca y eso, ¿no? Y pues salí con mi cara haciendo el ridículo. Empecé a grabar vídeos eh, uno a uno, eh, yo lo tengo muy claro, los vídeos que voy a hacer yo eh, ni grito ni enseño el culo siempre he dicho que, o sea, lo de la viralidad, eh, pues bueno, me encantaría tener vídeos virales, tengo alguno con, que, que despuntaron un poquito pero yo hago lo que hago porque quiero la, que me siga la gente que es como yo eh, eh, mis seguidores son de 35 a 55 años, eh, gente pausada que le gusta ver un sitio, tengo ahora mismo 1600 vídeos grabados en 35 países, eh, desde, el 90, desde el 2006 que empecé a grabar eh, son los, los países que he visitado eh, son vídeos muy sencillos donde igual a veces grabo lo que me apetece y eso es, creo que es muy importante a veces grabo la habitación de un hotel a veces grabo ahí tenéis el, el bazar de Teherán eh, donde me pongo con la cámara y entro por el bazar pues, porque me apetece a veces grabo el metro a veces si veo una playa muy bonita pongo la cámara y grabo tres minutos de playa porque me apetece eh, y busco a la gente que le, que le parezca interesante ver tres minutos de una playa de donde sea, ¿no? de, de Costa Rica, que comentaba antes Javier, que no tengo ningún vídeo de Costa Rica a pesar de que estuve hace mucho tiempo. Eh, entonces empecé a grabar los vídeos un poco por, por jugar, por probar y porque me apetecía, eh, al de cuatro años de que la gente se riera de mí literalmente, y comentaba antes que yo iba a las empresas y les contaba que tenía un videoblog, <risa> tu chaval, eh, eh, digamos, eh, con el nombre Hombre Lobo se me reía en la cara, y hace dos años, de pronto, eh, en, en el Fitur, en la Feria de Turismo de Madrid, recibí una invitación de, de la gente de, de Avis, creo que fue, donde invitaron al señor Hombre Lobo a un evento que tenía. ¿no? Entonces, aquí algo está cambiando. ¿no? Cuando, cuando yo el, señor, el señor Hombre Lobo es invitado por una empresa seria a un evento, pues algo está cambiando. Empecé a, a monetizar, como se dice, a, a generar ingresos por publicidad. Eh, aquí quería enseñar un par de cositas. A la hora de, de publicidad de formas de ingresos, eh, primero lo que siempre digo, cuando la gente habla de cómo gano dinero, eh, digo, graba 100 vídeos y empezamos a hablar. Esto es muchísimo trabajo, muchísima dedicación de algo que os guste mucho, pero sobre todo muchísimo trabajo, excepto en casos muy contados, como la lotería. Hay gente que, que gana lotería y no tiene que trabajar. Hay gente que hace un vídeo viral y, y hace mucho dinero pero el 99,99% ,99 de los casos es muchísimo trabajo antes de empezar a ganar dinero. ¿no? Eh, entonces ¿Se puede hacer? Sí, pero vamos a ver un poquito las cosas que hay. Yo aquí... Esto es lo que no debería haber pasado. Eh, bueno, lo dejamos así. A ver si funciona el, el puntero. Lo, lo hago sin puntero, por si acaso. Eh, aquí hay varias formas donde estoy generando dinero. Son muchos, pequeños, pocos. ¿no? Eh, en el vídeo mismo hay publicidad de, de partners de YouTube que estábamos hablando... Eh, hay dos tipos de publicidad que, que bueno, hay, se puede entrar en más detalles, pero es publicidad en el vídeo en sí mismo, hay los pre-rolls, que es un, un vídeo corto de 4 o 5 segundos que suele ser en YouTube, eh, hasta más, que se puede interrumpir, que es antes del vídeo, luego hay los, eh, los overlays, lo, son los vídeos encima del vídeo, eso genera una cantidad de, de dinero, eh, hablaban aquí de unas cifras, mis cifras son muy inferiores, yo genero bastante poco por eso, pero sí que genera algo de dinero, ¿no? Aparte de eso... Eh, el linkeo que comentaba también María, eh, tengo un poquito más abajo en la página varios links de pago. O sea, hay gente que me dice, oye, te compro un enlace, tanto dinero al mes o al año. ¿no? Hay buscadores de hoteles, en este caso también, donde genero dinero. Hay publicidad de Unsense, que está también más abajo, que es publicidad en el blog. Por eso también es importante tener un blog donde publiquéis cosas. Por dos razones. Primero, por tener marca. O sea, yo mando a la gente a hombrelobo.com, no mando a la gente a mi canal en YouTube. Eh, creo que es importante dirigerla aquí, porque YouTube está hoy existe hoy, pero mañana igual no uso YouTube, igual cambia la plataforma. Yo cuando empecé a generar vídeos en el 2006, utilicé la plataforma de Google Video. No sé si alguien se acuerda. Google Video cerró, canceló y yo tenía pues 300 vídeos que pff, desaparecieron, no desaparecieron, me los pasaron a YouTube, pero en un canal que no quería, de una forma que no quería muchas cosas. Entonces hay, tengo algunos vídeos por ahí perdidos que, que están, el player no funciona, pero bueno, es, es lo que es. no eh, eh, todo, eh, Luego en el vídeo, otra forma de generar ingresos en el vídeo es simplemente el Product Placement que, que se dice que es el contenido es la publicidad o la, el contenido es lo que, lo que te genera ingresos más que la publicidad. ¿no? Eh, yo digo que... Eh, yo estuve trabajando en la industria petroquímica, como digo, muchos años. El año pasado dije, bueno, esto ha llegado a un punto en que tiene tan nivel que es posible que pueda vivir de ello. Me voy a lanzar y empecé a, a, a intentar vivir de ello. ¿no? Eh, ahora mismo vivo de mis ahorros más que de, de YouTube, pero, pero aún así empiezo a generar algo que, que empieza a ser digno. ¿no? Eh, yo cobro por viajar, entonces eh, a veces suena, suena raro. Eh, yo viajo por mi cuenta cuando me apetece, pero si alguien me dice, hubo una época en que nadie me invitaba, después pasó una época donde la gente me invitaba a eventos o a, o a esto, oye, vente a Mallorca y tal, que vamos cuatro blogueros y tal, ah, pues me voy. Y ahora lo que digo es, me parece muy bien que invites a Mallorca, pero yo te cobro, aparte de eso, una cantidad, porque voy a generar un producto, eso sí me comprometo, tengo unas estadísticas, un press kit y toda la información, yo voy a hacer este número de vídeos, de este número de cosas y de esta forma, ¿no? Entonces, eh, mucha gente dice, estás loco, eh, pero hay mucha gente también que paga. Eh, y dice, bueno, pues me interesa este formato que es nuevo, que es relativamente barato, porque evidentemente generó contenido barato, eh, no sé muy bien lo que vas a hacer, pero bueno, me arriesgo. Eh, y eso voy a explicar un poquito más adelante eh, por qué tiene sentido y por, para algunas empresas, para algunas marcas y, y por qué es mucho mejor de lo que puede parecer al principio. ¿No? Bueno, esta es mi historia, o sea, eh, mucho trabajo, publico un vídeo al día, perdón. Eh, ya digo, vídeos muy sencillos y voy a intentar poner un vídeo eh, simplemente para mostrar, porque nadie ha puesto un vídeo todavía, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que... Entonces, ahora si me dan al play, que necesito que me den al play del vídeo ahí en el centrito, por favor. Este es el anuncio por el que cobro. ¿Veis? Ahora se puede emitir anuncios y le puedes dar a omitir el, el anuncio, no sé si me estáis viendo, para que no se, lo, no se lo traguen todos. Porque el anuncio es además ni más ni menos que de tres minutos. No sé si me están viendo. Eh, el, no, omitir el... Eh, perdona, para omitir el anuncio. Es lo que tiene la publicidad de YouTube, ¿no? Pero bueno, esto me habrá dado ahora mismo unos 0,05 céntimos. Así. Esto es, ya veis, el vídeo es, si, en este caso, sin nada de edición, no tiene ni logo, no tiene intro, no tiene absolutamente nada, está grabado con una, con una cámara, normalmente grabo con cámaras de fotos, eh, llego para grabar con, muchas veces cuando la gente me dice qué equipo necesito, digo esto, o sea, un teléfono, Grabo. hace poco grabé varios vídeos con teléfono, no pasa nada, eh, los vídeos intentan ser personales, Digo a veces que grabo vídeos para mis amigos, solo que tengo unos cuantos miles de amigos. El vídeo es hablarle a mi amigo de lo que estoy viendo, de lo que está pasando y del de lugar que estoy viendo. Es tan simple como eso. Tiene sentido, tiene... Bueno, son como... Si tuviera un solo vídeo no tiene mucho sentido. Cuando tengo 1.600 vídeos en 35 países, claro, si alguien quiere buscar un apartamento en Londres, va a mi canal y busca apartamento en Londres. De hecho, si buscáis en YouTube, posiblemente aparezca en, en apartamentos y en hoteles en muchos lugares. ¿no? Entonces, cuando alguien busca un apartamento, dice, bueno, es que yo de esto me fío porque estoy viendo cómo es la habitación. Estoy viendo exactamente, me puede interesar más o menos la opinión del, del que lo está grabando, pero es que estoy viendo lo que es exactamente ese apartamento o esa o ese hotel o, o ese lugar. ¿no? Entonces, a ver si puedo pasar esto. Ahora tengo que... Una preguntita rápida. Sí, perdón. Eh, si el usuario o el visitante eh, pulsa en omitir anuncios, soy yo el... el, el vale, vale. <risa> eh, ¿Cobras lo mismo? Eh, nadie sabe cómo funciona YouTube. Es un gran agujero negro donde ellos te dicen lo que vas a cobrar, no te explican detalladamente ni cuál es tu CPM ni cuál es eh, el motivo. Yo entiendo que no, pero solo lo entiendo. Eh, también depende eso de hay anuncios de tres minutos... ¿Yo gano muchísimo más si te tragas tres minutos o gano lo mismo? Sale, es nadie, claro. nadie sabe. O sea. Gracias. Pero, es posible que ganes más. Sí. sí. Eso depende del que publica. El que publica puede elegir entre los TrueView, que son estos que te permiten saltarlo, el otro, no recuerdo el nombre, que son los, los que te lo tienes que tragar entero eh, o quitarlos completamente. Eh, yo hubo una época que los quité, ahora los he vuelto a poner, he, he estado jugando con, con esto. La ventaja para el que produce es que genera pues, pues bastante más ingresos que el, que el overlay normal. ¿no? Eh, también tienen un problema, que estos no se ven en otras plataformas. En móviles, no, no, a veces, ahora sí, pero al principio no se veían. En televisiones conectadas no se ven todavía, eh, pero bueno, tiene su... Tiene su su gracia. ¿no? La gran ventaja de saltártelo es evidentemente que es mejor que la televisión, que no, que no te lo puedes saltar. ¿no? Per perdona. Eh, no lo he conectado, pero no, no es importante. Era un poco mostrar el, el tipo de vídeo. ¿no? Es sencillo, de una sola tirada. ¿Y esto no? Sí, sí. sí o sea, yo, yo publico un, día al, un vídeo al día, entonces es una serie. yo Mi concepto eh, es un poquito... Eh, las tiras de cómics de los periódicos de los años 80, 90, cuando había periódicos. ¿no? Eh, la gente leía el periódico al final, la tira de donceles, el duende que camina, el fantasma, Flash Gordon. Tú cada día tienes tres viñetas en blanco y negro, baja calidad, donde te cuentan. En la primera viñeta normalmente es un resumen de la anterior. La segunda, el desarrollo del día. Y la tercera es un anticipo de lo que va a venir. Esto es más o menos lo mismo. Es un vídeo. Yo estoy en un viaje, en este caso en Dubai. Yo estoy en el hotel y hoy es el vídeo del hotel y mañana voy a seguir en Dubai. Tú, si, si vas mañana a, a mi página, vas a ver otro vídeo en Dubai donde voy a hacer otra cosa. Igual estoy desayunando igual voy a un paseo por la calle, voy al, al, al bazar del oro o cualquier cosa, ¿no? Entonces, son vídeos diarios para que la gente se acostumbre a uno eh, y para que sea una especie de telenovela, ¿no? O sea, tú sabes que todas las mañanas tienes algo distinto en un lugar. Sí, sí, yo voy diciendo. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo, yo cuento un poquito el, el, lo que veo, lo que eso, ¿no? Eh, a veces cuento lo que veo y a veces cuento que no sé lo que veo. Eh, eh, y me pasó una cosa muy curiosa que me encantó. Eh, una vez estaba en Sevilla y, gran error mío, estoy paseando, paso por al, lado de la, para, por al lado del ayuntamiento y digo, ¿qué edificio más bonito? No tengo ni idea lo que es, pero si alguien lo sabe, que me lo diga. Entonces, 30.000 sevillanos totalmente escandalizados me dijeron que eso era el ayuntamiento y que muy bonito y tal. Y entonces, a veces lo, lo uso porque, eh, sobre todo, me gusta grabar muy rápido. Grabo pues, pues varios vídeos vi cuando estoy de viaje. Eh, cada día que estoy de viaje grabo varios vídeos. Y me gusta preguntar a la gente, oye, si alguien sabe lo que es esto, por favor, decirlo. Y es curioso porque a la gente le encanta decirlo, generas participación y a mí me ayuda también a comprender. O sea, no, puedes, no tiene sentido que yo me vaya leyendo una, una guía y, y suelte de memoria cosas que no entiendo, yo prefiero, o sea, cada uno tiene su estilo, pero yo prefiero ir a, hablando, esto lo conozco, esto no sé lo que es, si alguien lo conoce, me lo diga, ¿no? Creo que tiene sus cosas. Este es otro vídeo por el que cobré y lo pongo porque es parecido, Es a ver si se puede dar el play y este no sé si tiene anuncio. Aquí ya he generado un poquito de edición, ahora pongo una intro, pongo arriba eh, el logotipo, esto es una anotación de YouTube, ahora los hago un poquito... Eh, más, más elaborado, sigue siendo muy sencillo de una sola toma, sigue siendo un vídeo tranquilamente donde estoy en Hamburgo y estoy desayunando entonces de hecho estoy con vergüenza y que estoy metido de gente saco la cámara de fotos eh, ahora uso una cámara mejor, es una Panasonic G5 que estaba en 1080 que está fabulosa pero sigue siendo el, el estilo igual no muy sencillos, muy directos y explicando un, un punto concreto de una visita que es un punto concreto es muy indexable en YouTube porque, claro, esto tiene una localización en, en YouTube. Aparece en un mapa, en un punto concreto. Es parte de una cadena de un playlist en YouTube. Y está aquí. Es un hotel eh, NH en Hamburgo al que le interese. Perdona. ¿Puedes configurar...? Perdona. Eh, ¿Puedes configurar...? ¿La duración del anuncio o la, la temática como se hace en Absen que no te aparezca una ah, publicidad? Ah, de algunos, ¿de algunos sectores? Sí, de algunos sectores. Porque YouTube tiene sus, sus jueguitos ahí. El tema de juegos y de alcohol no está tan claro delimitado como, como podría ser. Pero puede, la duración, o pones el TrueView, que son cinco segundos y se puede bloquear, o es el normal que lo que ponga el anunciante, que puede ser pues, varios minutos, ¿no? Pero ahí estás limitado. ¿no? Eh, ahora hay una outro que se llama Una salida, que aquí sí que pido que se suscriba la gente a mis vídeos, a pesar de lo que digan. O sea, aquí aquí estas son tres anotaciones. Si pulsáis aquí, va a mi página. Ahora ha saltado. Si pulsabais aquí, os suscribíais. Y si pulsabais aquí, va a mi página también. Entonces, es aprovechar los recursos de YouTube para, para todo lo que podáis. ¿no? Las anotaciones son muy potentes en YouTube. Sí, sí, sí. Como veo que graba, pues libremente por todos lados, el tema de la protección de datos. ¿Qué tal? Eh, quería preguntarle sobre el tema de la protección de datos, uh -huh. porque ahora las empresas nos obligan a llevar un control y en los vídeos, en las fotos y todo este tipo. Uh -huh. Tiene eh, con este tema que porque yo veo que graba indiscriminadamente sin problema ninguno y lo publica, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> eh, eh, hay, hay varios matices. Los vídeos que grabo yo, eh, hay gente que se queja que sale mucho mi, mi cara y es verdad, primero es a propósito, pero segundo es para esconder que no salgan las caras de otros. En el vídeo del desayuno, estaba en, un desa en una sala de desayunos con 80 personas, no se aprecia a nadie directamente. No enfoco a ninguna persona en ningún momento. Hay un par de pasadas, eh, pero no hay ninguna persona enfocada. Evito totalmente eh, personas... Si hay niños, eso ya los borro directamente. O sea, niños no aparecen ni, ni por casualidad. Si hay adultos en lugares públicos, los puedo poner de pasada, pero normalmente me enfoco a mí mismo. Si voy por la calle y viene alguien de frente identificable, normalmente me enfoco a mí mismo para seguir. Aunque sí que de vez en cuando suelo hacer eh, vídeos de viendo a gente pasar, que me gusta una serie que tengo y pongo en un lugar del mundo, la cámara en el suelo una calle, en una calle con gente, y eh, doy tres minutos a grabar. Claro, eso tiene gracia cuando tienes 40 lugares con vi viendo a gente pasar. Entonces ves, pues en Houston así es la gente, en Corea así es la gente, en Málaga así es la gente, y los comparas. En ese caso, nadie nunca nadie se me ha quejado de esos vídeos, pero son en la calle, en un lugar público y muy abierto. En lugares cerrados eh, evito lo máximo posible. Eh, estuve en un crucero, me invitaron a un crucero eh, 12 días, y me dijeron, puedes grabar todo, pero que no salga nadie. Entonces, eh, claro, eh, es complicado, sobre todo en el caso, de, en el caso de, de la parte de juegos, de casinos y todo esto, claro, ellos no querían en absoluto que se viera nadie jugando, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues ahí estás jugando con la cámara. Yo digo, la cámara, yo digo que no miente, pero puede mentir o puede esconder muchas cosas. O sea, yo estuve, tengo, no sé, 60 vídeos en el crucero, Salió muy poca gente y muy de refilón y en algún momento. ¿no? De simplemente viene alguien, te enfocas a ti mismo, enfocas al suelo. ¿Qué cuadro más bonito? Bueno, cuadro no, pero... Eh, lo, que, lo que soy ultra paranoico es con la música. La música sí que YouTube es súper agresivo. Si hay una melodía de fondo, eh, hablo alto, tapo el micrófono con el dedo. Si lo tengo que editar, lo, lo cubro, pero es, ya intento evitarlo. YouTube es súper agresivo con eso. Y lo que comentaba, creo que ha sido Javier, de, de tema de derechos, yo tengo reclamaciones de copyright, eh, la, la más ofensiva, es una empresa de la India, reclamó que un vídeo mío era su propiedad. Es un vídeo en la Patagonia, en el desierto, estoy solo en el campo, solo hay viento y mi cara, y dicen que ese vídeo es suyo. Entonces yo reclamé los derechos, eh, eh, lo, le dije, no, que ese es mío, eh, me lo rechazaron de nuevo y ahora los ingresos por ese vídeo, que no son muchos porque es un vídeo mío en la Patagonia, eh, los ingresos de ese vídeo van para la empresa de, de la India. ¿no? Entonces eh, es, es lo que es, es muy automático toda la generación de estos. Hay que ser ultra paranoico sobre todo con, con eso, con, con la música es lo más agresivo ahora mismo y algunas películas, algunas cosas de, aunque sean... Eh, melodías o, o cosas en el dominio público, hay que demostrar que está en el dominio público, te lo pueden rechazar, la interpretación puede no estar en el, en el dominio público. Y yo tengo muy malas experiencias, tengo un canal también de películas en el dominio público en inglés, eh, donde subo cosas. Eh, eh, la noche de los muertos vivientes, que está en el dominio público totalmente, eh, me lo han reclamado 40.000 veces, ahora mismo no cobro impuestos por ello. Es, es lo que es. O sea, Creo que a veces no hay que ponerse de mal café, por eso es el, el sistema funciona como funciona. Entonces, evitad música totalmente. Una pregunta, Eduardo. ¿Alguna vez te han confundido John Locke? ¿Sí? Al <risa> <risa> Alguna vez me lo han dicho. Alguna vez me lo han dicho. Me toca. <risa> y, vale. Hola. hola, ¿qué tal? Eh, habéis contado muchas cosas, todo de vídeos y demás, pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo es el proceso desde que grabas el vídeo hasta que lo vale. subes, pasando un poquito por el software. Vale. Mi, mi proceso. Yo grabo el vídeo, o sea, yo cojo la cámara y hago hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com, no sé qué, estamos aquí, actitud social, papá, papá, pa, pa. grabo un vídeo. Normalmente si estoy de viaje, grabo entre 2 y 10 al día, según lo interesante que sea el lugar, lo que me apetezca. Siempre digo, hay que grabar los vídeos cuando te apetece, cuando estás de buen humor y cuando estás con upbeat, que se dice. ¿no? O sea, si lo grabas estás de mala leche y, te, y, y no te apetece nada la vida, pues eh, no queda bien. Eh, grabo, los grabo acumulados, los, los llevo en una tarjeta SD, los, normalmente los descargo en el disco duro y los subo a Dropbox cuando viajo. Y cuando llego a casa... Eh, Hago la edición muy sencilla. Yo tengo una, una intro, ya establecida, que es la que habéis visto con Hombre Lobo, Pum Pum, eh, que compré en un sitio de, de introducciones por, por 25 dólares, creo que un, modificada eran 100. Eh, le meto la intro, le meto un logo, lo tengo en una plantilla que ya está hecho, la salida, y ya está. Lo genero y lo subo. Lo que es importante y lo que iba se me ha olvidado comentar antes, es yo publico todos los vídeos en YouTube, Facebook, Flickr, en eh, Bleep TV, Vimeo eh, y en mi propio servidor. Lo publico en seis veces. Utilizo un sistema que se llama One Load, eh, OneLoad, oneload.com, que es imprescindible para cualquiera que se diga esto, porque lo que hago es, yo subo el vídeo una vez, lo tengo ahí y el día que lo quiero publicar, le doy al publicar y me lo publica en los seis sitios a la vez. Eh, ¿Por qué? Eh, YouTube es el 95% de mis visitas. En Vimeo igual lo ven el vídeo dos personas pero si YouTube cae mañana o me cierra la cuenta, yo sé que tengo los vídeos en otro lugar. ¿no? Entonces, creo que es importante para eso. Eh, pero dejadme un poquito que continúe con, con esto, paramos las preguntas enseguida, porque esto es, eh, este tema creo que es muy importante. Y es eh, cuando hablo de los vídeos así sencillos, directos, pum, pum, que la gente dice, bah, eso es una chapuza, pues, tú, vaya porquería de vídeo, no, no tiene ninguna calidad, salen sombras, salen estos, un segundito, acabo esto y, y paro. Eh, lo que digo a veces es, esto es del foro Forocoches. Forocoches, eh, supongo que lo conoceréis, es el foro más grande de España. Eh, es el que consiguió llevar a John Cobra a, las, a, a casi Eurovisión. John Cobra es el que cantaba la famosísima canción de Carol y el que no lo sepa, por Dios, que vea ese vídeo. Eh, es un foro muy salvaje, y pero hay millones de personas. O sea, es donde y yo siempre digo, intenta poner el vídeo de tu hotel institucional en Forocoches, te machacan. Se machacan. Forocoches tiene una sección de viajes muy, muy interesante, o sea, tiene, es más calmada que, que la general y tiene muchas cosas. Este vídeo yo lo pongo, alguien pregunta, quiero un hotel en Londres. Yo pongo, oye mira, yo grabé este vídeo en Londres de este hotel, míralo, gracias hermano, ya está, perfecto. Yo lo que digo, cada, cada medio es para... Tienes que llegar a la gente en el medio en el que les gusta, de la forma que ellos quieren. Estos vídeos llegan a la gente en los medios donde están ellos. O sea, Es simplemente, ya digo, un amigo pregunta un hotel. Yo le digo, este hotel, aquí te mando el vídeo de cómo es la habitación del hotel. No le mando el vídeo institucional con, con dos modelos en la barra del bar tomando un, un, un campari. No, es, es un vídeo muy cutre mostrando cómo es la habitación. Entonces, ese es el valor que tiene y eso es lo que, lo que vendo muchas veces a, eh, a la gente, ¿no? Y, perdona, ¿querías preguntar algo? Sí. Hmm. Pregunta si cuando subo en OneLoad eh, eh, el contenido propio, que si es duplicación. En partes duplicación, te puede castigar un poco Google. Yo ya lo de que me castiguen ya... o sea, <risa> Ya he hecho todo lo que se puede hacer en esta vida y, y o sea, a veces te castigan y a veces no. <risa> no sé, intento... Pero también es duplicación si lo pones en YouTube y en tu blog. Eh, hago videos en el blog, hago todo lo que hay que hacer y eh, al final voy a hacer gameplays, que es lo que, lo que funciona. <risa> pero, pero bueno, ¿alguien había levantado la mano? Ah, perdón. Eh, qué duración ¿Cuál duración vale. Eh, el tema de la duración, ¿cuál es la duración de los vídeos? Eh, hay duraciones para todo, para todo. El eh, siguiente slide... Son los, los VINE. Bine son vídeos de 6 segundos que creo que son importantísimos para, eh, para empresas, sobre todo, o para gente que quiera comunicar. Creo que pueden ser vídeos de 2, 3, 4 segundos hasta vídeos de varias horas. Cada uno tiene su mercado, cada uno tiene su momento. YouTube premia mucho ahora, más que el número de, de visitas de los vídeos, más, más que el número de visualizaciones, premia el número de minutos vistos. Entonces, si tú tienes un, un vídeo muy largo y la gente lo ve hasta el final, eso te lo valora muchísimo. Eh, ¿Por qué? Porque es contenido de calidad, mucho más que si tienes un vídeo de dos segundos donde alguien se cae y parte los morros. Eso es muchas visitas, pero no genera minutos vistos en YouTube. Sobre todo hay que pensar una cosa, YouTube ha pasado en los últimos, bueno, desde que, desde que nació, un par de etapas y va a pasar la siguiente ya. La primera es que los vídeos se veían en, en el ordenador con las connotaciones que tenía. La segunda es que ahora los vídeos se ven más en tablets y, y, y móviles, con las otras connotaciones que tienen, donde es, tienen que ser vídeos más cortos, más, más rápidos. Eh, tienen un problema ahí de, que no, no, de enlazar un vídeo con otro. Y ahora vamos a pasar a la televisión. No si habéis visto, en Estados Unidos ha salido el Chromecast, que es un aparatito que se conecta a un dongle, que se conecta a la entrada HDMI, del televisor y eso permite que yo desde mi móvil mande vídeos de YouTube a la televisión. Todo es automático. Yo simplemente pulso esto, un botón, y la televisión me cambia el canal, me cambia la V y se ve. Lo que quiero decir es que los vídeos de larga duración, que antes todo el mundo decía que imposible, a mí me gustan mucho los Google Hangouts on Air, los, las transmisiones en directo de Google, que son de una, dos horas, tres horas de duración, la gente las ve. Eh, no todo el mundo y no es el mismo público, pero depende del público al que vayáis eh, eh, intentéis llegar, puede ser muy importante. Yo como busco la gente pausada de mi edad, que, que simplemente quiere ver una charla entre amigos, eh, no me voy a tirar a partirme los morros, entonces pues bueno, pues bueno me parece más, más razonable hacer un vídeo de una hora o de dos horas charlando unos amigos. Yo creo que eso cuando, cuando sal hagamos el salto a la televisión se va a ver muchísimo más. ¿Por qué? Porque a todos la televisión lo usamos para qué, la ponemos en background en el fondo... Y estoy, pues como veo salmame pues espero que algún día veáis un hangout mío en vez de ver Sálvame, ¿no? Entonces, la tele está ahí, yo voy haciendo mis cosas, voy paseando y escucho lo que se dice. Yo creo que los vídeos de larga duración tienen mucho sentido. Pero los vídeos de 6 segundos como estos Vime... Que, que me parecen fascinantes. He mandado un vine BIME, un BIME antes en mi cuenta de Twitter, creo que hace tres o cuatro posts, hay un vine del, del cafecito que nos han servido, que tenía un aparatito para, para engancharse que me parece una muy buena idea. Entonces, para eso sirven, para mandar una comunicación muy rápida en un momento. Los vine tienen una ventaja además, que vamos a hablar a la tarde. Eh, que se pueden convertir en formato GIF. El formato GIF es un formato de, de, foto, de fotografía que se puede emitir, que se puede enviar en una newsletter, en un email y se ve directamente sin, sin ser un vídeo. Eh, potentísimo para algunas cosas, ¿no? Eh, y sobre todo potentísimo para comunicaciones rápidas. Por ejemplo, un restaurante puede poner un vine con el menú del día, pum, pum, pum, rápido y ya está. No puedes hacer un vídeo 25 minutos de eso porque no tiene sentido y la gente no lo va a ver. Entonces cada uno tiene su función y su momento, ¿no? O sea, ya digo, creo que vamos a ver una dispersión de todos los formatos desde el ultra nada, desde los 2, 3, 4, 5, 6 segundos, y desde luego, al que no haya visto vídeos de Vine, que, que aquí por desgracia no, no me puede funcionar, pero el que, que los vedlos, o sea, ir a buscar específicamente Vine, en la página web es vine.co, sin la M final, eh, y hay auténticas maravillas y si no, yo tengo algunos en, en tengo una cuenta y algunos en el Twitter salen de vez en cuando. ¿no? Pero fundamental, fundamental. Y para viajeros, eh, mucho más. La combinación de canales también es importante. ¿no? Es el, lo que decíamos, es importante tener un, una página web que centralice todo y luego hay que estar en muchos lados para comunicar. Hay gente que está en unos lados y gente que está en otros. En mi caso, YouTube es el canal principal, ahora mismo, pero... Puede que cambie en el futuro, según, según lo que es. Hay gente que le funciona muy bien Instagram, como decía María también, y, y hay gente que le funciona otros canales. ¿no? Entonces, esto... Te pongo en antecedentes un poco para sí. que vayamos, eh, en diez minutitos debemos de concluir tu yo, intervención y la gente me imagino que querrá preguntar. Yo estoy básicamente concluido, o sea que estoy además con... he puesto pues el sígueme que todo el, el mundo tiempo. me ha dicho que no. Esto es un, todo un logro, o sea que ahí tenéis todo, todo el despliegue de, eh. de su marca personal. Exacto. A, la, la, presentación, la presentación esta y la de la tarde la tenéis aquí todo en, en esa dirección, que está en Hombre Lobo, no está realmente en Hombre Lobo, pero siempre hay que... Creo que hay que dirigir todo hacia un lugar, hacia un lugar, hacia un lugar. Eh, y entonces ahí tenéis. La casa, ¿no? Como digo yo. La casa. La casa sí, que pues, es la, o sea, la home, la, claro, la web. Yo, hombre lobo, sé que lo controlo. Claro, o sea, claro, si mañana que... se hunde YouTube, por ahí. lo menos queda hombre lobo. Eh, efectivamente. O sea que, eh, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué es el CPM? El CPM es el costo por mil, o sea, el, es eh, lo que genera un anuncio por cada mil impresiones. Eh, que ahí está la, la discusión, ahí se ha rumoreado que, que alguien cobra 7 CP, CPM, yo cobro bastante menos en YouTube, eh, depende cada uno, depende de la temática y depende de esto, un vídeo puede generar más o menos ingresos por impresión. Entonces cuando la gente dice necesitas muchas impresiones para, para vivir bien, depende la temática. Eh, yo tuve una página web hace muchos años de temas de, de empresas en paraísos fiscales, que llegué a tener eh, anuncios que me pagan 21 euros por clic. Tenía muy pocos muy pocos clics, ¿eh? pero que eso eran 21 euros una sola clicada. Eso no es lo normal y es para temáticas muy específicas. muy. Ahora las que más pagan creo que son seguros y becas o algo así. Eh, entonces, cada temática tiene su, su precio de, de publicidad. Entonces, AdSense es automático, pero te, te paga eso. Muy bien.